Cuando te, enfrentas, cuando te enfrentas ante estos problemas y ves que es de las instituciones públicas, ya no solo se solucionan, sino que tampoco se habla de ellos, te hace un clic en la cabeza en el que tienes que tomar acción, organizarte y también estar en los espacios de poder donde se deciden ese tipo de cosas. Cuando hablábamos en el Buñuel, porque han echado el Buñuel? Y tal, es porque está el Partido Popular en el gobierno. Si el Partido Popular no hubiera estado en el gobierno, no hubieran echado el Buñuel. Entonces, al final, las instituciones son limitantes, pero también tiene decisiones muy importantes. Entonces, si no hay personas jóvenes en esos espacios, no se va a hablar de emancipación, no se va a hablar de, de las salas de estudio. Que Esto es un problema que ocurre siempre. Viene febrero, enero, o mayo junio que vienen exámenes, y te encuentras con que los centros cívicos están cerrados, no hay salas de estudio suficientes, ni siquiera la universidad da abasto. Es un problema que se repite cada año, pero que te das cuenta que no, que no interesa y no se soluciona. Claro, ¿Por qué no se soluciona? Pues al final porque falta. Precisamente yo creo jóvenes en espacios de poder para que eso se lleve a cabo. Pues bueno, Ya lo he comentado antes, pero el tema de la vivienda, el tema de la vivienda es fundamental. Al final, si, si no puedes acceder a una, a una vivienda, si no puedes emanciparte de tus padres, no puedes construir este proyecto de vida. Y el no construir un proyecto de vida para las personas jóvenes pues es cortante, es matador. O sea, no podemos, no podemos avanzar, como quien dice. En este año el gobierno de Azcón en políticas de vivienda, pues no ha hecho prácticamente nada, o bueno, sí, sí que ha hecho, ha convertido Zaragoza Vivienda en un idealista 2.0, que lo único que hace es sumar los pisos públicos o que están, digamos, gestionados por lo público a este mercado de la burbuja y por tanto empeorar todavía más nuestras condiciones de vida y nuestras condiciones de acceso a esa vivienda. Creo que hay que volver precisamente a, a, a lo que hacíamos como, como gobierno de Zaragoza en Común en la anterior legislatura, en el que Zaragoza Vivienda era otra cosa, no era una inmobiliaria. Eso por ejemplo en temas de vivienda, pero si hablamos por ejemplo de empleo, ya sabemos que el empleo en las personas jóvenes es bastante crítico, hablamos de una tasa de paro muy alta y hablamos de condiciones laborales también y de contratos bastante precarios, yo mismo estoy al 30%, no tengo que irme muy lejos, y claro, con, con salarios bajos, con contratos malos, y con todo este tipo de cosas no puedes avanzar, y qué ha hecho el gobierno de para esto, eliminar la oficina de, de empleo joven que es bastante importante, porque hay una de las cosas que me doy cuenta a mi alrededor, con compañeros o en otros espacios es que muchos no saben cuáles son sus derechos, y claro, si no estamos ahí para informar y para que sepan cuáles son sus derechos, por ejemplo, ahí se pierde bastante porque no sabes que exigir ni los días de fiesta, ni esto te puede hacer, esto no te pueden hacer. Y eso Azcón lo ha cargado. Pues mira, por lo pronto, este gobierno actual ha hecho una estrategia joven 2030. Esta estrategia joven ha sido sin la participación de la juventud. Volvemos a hacer políticas para los jóvenes, pero nosotros defendemos otra cosa. Nosotros defendemos políticas por y para los jóvenes. Así lo hacíamos con el cuarto plan joven que hicimos en la anterior legislatura. Y así lo queremos volver a hacer. En el cuarto plan joven hablábamos de 16 grupos de trabajo, 326 personas a través del Consejo de la Juventud de Zaragoza participando y más de 1.100 personas enviando propuestas a, para elaborar este plan joven. Claro, su trabajo se tradujo en un plan joven bastante importante y eso se ha abandonado. La clave en esto es fomentar la participación entre las personas jóvenes. Pero cuando hablamos de fomentarla, creo que hay que tener una reflexión bastante importante. Desde las instituciones, incluso aso asociaciones, incluso organizaciones políticas, hablamos siempre de que, oye, no vienen los jóvenes. Claro, es que para que vengan los jóvenes, igual primero tienes que ir tú. Ahí las instituciones públicas también tienen que hacer una reflexión sobre eso. Bueno, y no solo sobre eso. Los jóvenes nos movemos en otros rollos, como quien dice, no nos comunicamos igual, no nos comunicamos por los mismos medios, ni tampoco nos organizamos igual. La mayoría de los jóvenes no nos estamos organizando en puras asociaciones como se hacen, sino muchas de ellas son espontáneas y no siguen, digamos, lo que sería el organigrama de una asociación, pero están organizadas por una misma idea o por un mismo propósito y están llevando a cabo acciones. Por tanto, a esas acciones, a, esas, a esas acciones también hay que darles cabida. Por tanto, yo creo que hay falta una reflexión general con el tema de la participación. Y bueno, y ni que hablar que aquí en Zaragoza existe el Consejo de la Juventud de Zaragoza que el gobierno de Azcón recortó en 2021 un 42%. Hablamos de un espacio en el que participan asociaciones juveniles de toda Zaragoza y que es un foro bastante importante al que poder acudir a la hora de llevar políticas de juventud, pero ni con esas. Por tanto, al final, queremos pasar de una política de juventud hecha por, o sea, para los jóvenes a una política de juventud hecha por y para los jóvenes. Ahí introducir el factor de decisión en la juventud es bastante importante, porque no somos, no somos críos. Somos adultos y personas haciendo cosas. Pues el tema de la salud mental es bastante importante. Hablamos de que ya con, después del COVID han salido encuestas, estudios, en el que hablaba el que la salud mental de los jóvenes ha, ha bajado bastante. Esto es un problema real y que podemos ver si habláis con gente joven. Se da, ya cada vez estamos más en conversaciones de me ocurre esto, creo que estoy teniendo ansiedad, puedo estar con depresión o determinados episodios que podemos ver en nuestras vidas cotidianas. También estamos empezando a escuchar el psicólogo. Antes, yo, yo creo que en mis relaciones normales, no, el psicólogo como que no aparecía nunca y ahora es como que cada vez va apareciendo más. Claro, aquí las instituciones tienen que dar una respuesta. ¿Qué respuesta da el ayuntamiento? El ayuntamiento la respuesta que da es que si vas a pedir una, una cita para atención psicológica, la, cuando te metes en la página web puedes pedirla, te la dan para más de dentro de un mes. Más de un mes. Eso no puede ser algo que, o sea, eso, no es, eso no es sostenible, no puedes pegarte para más un mes, pero que no es, además no es algo exclusivo del ayuntamiento, cuando hablamos de DGA en el tema de sanidad o la soria psicológica que tienen, también está así de mal, por tanto estamos viendo que no, que no funciona, por eso nosotros esto, en estos cuatro años una de las propuestas que llevamos fue un plan de salud mental y de prevención del suicidio, que es algo importante y que se, y que se traslada a que Precisamente estos tiempos de espera para poder acceder a una atención psicológica no sean tales. Hay que reforzar el servicio. Y no solo hay que reforzar el servicio, hay que darlo a conocer. Que los institutos, que los colegios, se si conozcan que existe este servicio, y que pueden acceder a él, y que no pasa nada por acceder a él. No es, no, hay que dejar de lado el estigma, a ver cuando, al igual que te cuidas tú, te puedes cuidar el cuerpo, puedes hacer ejercicio, también hay que hacerlo con la mente. Y eso es muy importante.